Bueno, pues a ver, voy a explicaros el, el ejercicio 26, que vale, es bastante, bastante instructivo porque podemos ver aquí varias cosas, vale, a ver, voy a, a leerlo. que calculemos el pH de una disolución 0,2 molar de ácido fórmico el ácido fórmico es este de aquí que pone también que es el, el metanoico el, eh, bueno ya sabéis que el prefijo meta significa que tenemos un átomo de carbono entonces este sería el ácido metanoico como tiene constante de acidez pues ya sabéis que es un ácido débil entonces, bueno, este primer apartado es como lo que hemos hecho más fácil en clase. Tenemos una concentración 0,2 molar inicial, pues en el equilibrio tendremos 0,2 menos X y de, de protones también tendríamos X. Utilizando la constante de acidez calculamos X y... Nos sale un valor de 4,4 por 10 a menos 3, con lo cual la concentración de protones sería esa, pues hallamos el, el logaritmo para calcular el pH. Entonces tendríamos un pH de 2,35. Como no es un, un ácido, es una constante, hombre es, es pequeña, pero no es de las más pequeñas, entonces bueno. Es que el pH tiene ese valor. Es bastante más bajo de 7. Bueno, el apartado B es el, el, que, más, en el que más cosas podemos ver. Bueno, el apartado B dice que calculemos el pH y el grado de disociación de, de ese mismo ácido cuando a 40 mililitros de dicha disolución se le añaden 10 ml de ácido nítrico. Entonces, como os digo aquí, para que lo tengáis en cuenta, eh, el nítrico es un ácido fuerte. Entonces se disocia totalmente. No le pongo aquí la doble flecha para que veáis, veáis que es un ácido fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que al coexistir estas dos sustancias y el nítrico ser un ácido fuerte, pues está aportando protones al medio. Y esos protones, como digo aquí... Hacen aumentar esta concentración de protones ahí, con lo cual el equilibrio se desplazaría, este equilibrio de aquí se desplazaría hacia la izquierda. Creo hay una flecha por ahí. ¿Vale? Entonces, se desplazaría el equilibrio hacia la izquierda, por lo que el grado de disociación por la cantidad de X anterior eh, va a ser más pequeño. ¿Vale? Para hacer este problema entonces ¿qué tendríamos que, que hacer, pues tener en cuenta que como hemos añadido 40 mililitros y 10 mililitros, eh, el volumen total va a ser 50 mililitros, con lo cual la concentración que tengamos de fórmico al principio y la concentración que tengamos de nítrico, eh, van a cambiar. Porque yo tenía 40 mililitros de una disolución 0,2 molar, pero al, añadir, al aumentar su volumen y no añadir cantidad de fórmico, pues su concentración va a disminuir. Y lo mismo le ocurre al nítrico. Saco 10 mililitros de un bote en donde la disolución es 0,05 molar y al aumentar su volumen sin añadir más nítrico, pues entonces la concentración de esta nueva disolución de la mezcla va a variar. Por eso os pongo aquí que hay que calcular las nuevas concentraciones. Bien. ¿Cómo lo hago? Pues eh, con esta molaridad, con la molaridad del fórmico y el volumen del fórmico, puedo calcular los moles, moles de fórmico. dividiendo entre el volumen de la nueva disolución pues calcularía la nueva molaridad que es 0,16 es que es más pequeña que 0,2 y con el nítrico igual a partir de la molaridad y del volumen puedo calcular los moles lo he hecho de, aquí he puesto el volumen en litros para que me diesen los moles y aquí si os dais cuenta Estoy calculando milimoles porque no pongo el dicelado menos 3. ¿Vale? Lo he hecho aposta porque luego, como también voy a dividir entre mililitros, pues en ese caso daría, daría igual. ¿Vale? Porque milimol entre mililitro sería lo mismo que mol entre litro, que es la molaridad. Lo he hecho de estas dos maneras distintas para que vieseis que en este caso, como los volúmenes, la unidad de volumen se va se va a simplificar, pues daría igual utilizar litros que, que mililitros, pero como siempre os digo, ante la duda, pues utilicéis el, la unidad que corresponde. ¿Vale? Bueno, pues entonces, al calcular la nueva concentración de nítrico, me saldría 0,01 molar. Bueno, voy a cambiar de página. vale y Esto es un poco lo que os he dicho antes, que como el nítrico se disocia totalmente, al ser un ácido fuerte, equivale a decir que bueno que inicialmente tenemos los 0,16 moles o la concentración de 0,16 molar del de de fórmico más los, la concentración 0,01 molar de protones. Vale, entonces, esto hace que, eh, que al tener aquí esta concentración pues el equilibrio no esté, no esté tan desplazado hacia la derecha, sino que va a estar desplazado hacia la izquierda. Entonces ahora a partir de aquí, ya a partir de esta situación, se resuelve el problema como, como lo hacemos siempre, utilizando caso como lo hemos hecho en el apartado anterior, en el A. Solo que como la situación es distinta, pues el valor, los valores van a ser distintos. Vale, entonces, eh, sí. constante de acidez va a seguir siendo la misma como me piden el valor de alfa pues yo ya he puesto aquí alfa ya sabéis que oye, podéis calcular la x y, y luego sacar alfa dividiendo entre la concentración inicial <coughs> bueno pues eso y aquí hay otra cosa que os puede venir bien de, no solo para el examen sino también para la, la evaluación yo siempre os digo que para poder aproximar y decir que uno menos alfa es igual a 1, siempre os digo que hay que fijarnos en, la, en este factor de aquí, en dividir la constante de acidez entre la concentración inicial. Si nos da un valor mayor, o sea, menor de 10 elevado a menos 4, pues se puede aproximar. En este caso veis que es mayor que 10 elevado a 4. A menos 4. Pero como yo ya he dicho que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, digamos que, que sé que este alfa va a ser pequeño comparado con 1. Os pongo aquí que esto es un poco más complicado de verlo para vosotros, pero la manera fácil de hacer esto es que, bueno, si os dais cuenta de que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, pues podéis probar y suponer que, que eso es verdad que es lo que he hecho yo entonces yo he supuesto que esto es igual a 1 que esto es prácticamente 1 que alfa es despreciable frente a 1 eh, calculo alfa y veis que me da un valor muy pequeño 8,77 por 10 elevado a menos 3 es decir, a ver. Es decir que como alfa es muy pequeño, 1 es mucho mayor que alfa. Dice, con lo que, lo que yo había supuesto, la suposición que yo había hecho era correcta. Si hago la suposición y aquí me hubiese salido un valor de 0,04, 0 pues hombre, eso ya, aunque sea más pequeño que 1, ya no es tan despreciable. Incluso, bueno, ese valor incluso podría valer, pero bueno, veis que este valor es muy, muy, muy, muy pequeño. Entonces, la suposición que yo he hecho era correcta. Este. Vale, y nada, pues entonces ya el problema ya estaría resuelto. Como tengo alfa, pues, ¿cuál va a ser la concentración de protones? 0,01 más 0,16 alfa. 0,01 más 0,16 por alfa, esto me da un valor de 0,0114. El pH, aunque el equilibrio esté desplazado hacia la izquierda, el pH es mayor porque teníamos una concentración, o sea, el pH es más pequeño, la concentración de protones es mayor, porque teníamos una, una concentración inicial debida al nítrico. ¿Vale? Por eso os pongo aquí que el pH debe bajar con respecto al apartado A, ¿vale? porque hemos añadido ácido. Y bueno, ya estaría hecho el problema. Porque me pedían el pH y, y alfa. ¿Vale? Entonces yo ahora digo, este, este ejercicio es bastante instructivo por estas cosas que os acabo de contar, lo de la aproximación y. Y cómo trabajar cuando tenemos un ácido y un ácido fuerte con otro ácido fuerte. ¿Vale? Eh, os haré un ejercicio también, un vídeo también de, de neutralización. ¿Vale? Eso lo vimos en clase, pero bueno, que lo tengáis a, a mano por si queréis repasarlo o tener dudas cuando hagáis algún ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues espero que os sirva este vídeo. 然後